Bien, gracias, amado Carolina, Yaryán, amables televidentes. Miren, yo pretendo, y que sean, que se me entienda, ayer di mi punto de vista sobre lo que entendía acerca de las opiniones, diversas opiniones que se vertieron aquí respecto a la compañía Móvil Soluciones, la alcaldía y demás. Eso... Decidí sacar un momentito y cruzar por algunos barrios para ver las condiciones de limpieza que estaban aceras y contenes y si era cierto que había una crisis de basura. Porque en los lugares que está limpio nadie llama para decir, bueno, lo hizo el de, el de la Junta de Vecinos de, del Santa Ana, porque no es para defender por defender o porque hay intereses, porque hay un anuncio. Lo que pasa es que he visto que se le ha cargado y han querido detractar o decir, de siquio que no está haciendo nada, que el ayuntamiento, que móvil soluciones. Y son la misma, los mismos sectores y la misma cosa. Yo quiero colocar, que me tomen el... Estos fueron varios videitos que hice de distintos sectores y yo les voy a decir Dónde. Lo hice así, salí para la zona sur, por favor, aquí está. Esto es los rielitos, miren, y empecé ahí mismo, los rielitos, me metí para los rielitos. Ahí lo que vi en los rielitos, es, o hay un sistema de limpieza propio o no sé. Pero ni siquiera le tocaba, como no le tocaba, no hay basura en la calle. Pareciera que ellos cumplen su deber ciudadano. Vámonos. Eso es lo realito todavía, mírenlo. Mírenle la calidad de, de limpieza que hay ahí. Me voy a ir entonces adentro de los maestros. Me metí a los maestros, esa parte. Ahí se cortó un poquito. Te manda la imagen a Míralo ahí. Mira la calle, está un poco deteriorada, que hay cosas que. Pero ahí están los maestros. Ustedes conocen, ¿qué ha pasado por ahí? ¿Esos son es? los maestros? Sí, esos ah. es son los maestros. Okay. Mira, los maestros. De los rielitos crucé una calle, yo no sé qué calle es. Te fuiste a los maestros. Ahí están los maestros, correcto. Entonces, mira, son, lo estoy haciendo corto. Esto es rabo de chivo. Esto es rabo de chivo. Mira, ahí está colocada la basura para recogerse. Sí. Pero mira la acera. Ahí. ¿Qué calle es esa? Hasta la calle Bienvenido Fuerte Duarte. Esta es, calle es esa? esa es la calle 6. Mm. Algo así. Ahí nunca hay basura. No, no, ahí. ¿Cómo va a ser? <risa> es, mi gruta. Bro, bro. es verdad que nunca hay basura. Nunca hay. A mí me dijeron que ese lugar cumplen las fechas y los días que se debe poner la basura afuera. Mm. Y para, pero mírenlo ahí, mírenlo mire para un lado una construcción y eso se lo digo a Siquio y al ayuntamiento hay que ponerle fecha de quitar los escombros porque causan problemas miren, mira la basura ahí dispuesta para recoger hasta una señora boció y qué es lo que están grabando <risa> mire, mire, ahí estoy doblando para la calle 27 de febrero pero todo es porque voy para, para los Mire, aquí yo entré el Alto de la Javiela. Mírenlo ahí. Ahí no hay crisis. Ahí están las aceras. Yo, yo llego hasta la villa por ahí. Vamos a ver. Mira la villa. Y ustedes van a ver lo que yo vi y veo y lo que se denunció ayer. Que no sé cómo se va a lograr resolver este problema. Ustedes van a ver el vertedero que hablaban ayer. Míralo ah, ahí. Sí, el de la esquina. El de la esquina. Eso siempre ha tenido. Entonces, eso es derecho del ciudadano, eso es deber ciudadano. Usted salir de su casa con la fundita y tirarlo donde hay un grupo de, de, de, de funda. Eso no se hace. Entonces, por aquí vamos en la libertad. Y no encontré esa crisis que aquí quieren decir ahora. Móvil Soluciones tiene la responsabilidad de recogerla. Con el reportaje que hizo Yerjan Amado, demostró que hay un problema de cumplimiento por parte del ayuntamiento en producir de un incumplimiento, arreglo... De incumplimiento, ¿eh? incumplimiento. De incumplimiento, perdón. De incumplimiento. Gracias Amado. Mírenlo ahí. Es decir, entré para la Jennifer y aquí culmino. Camino camino Emilio Prudón para arriba. Miren la acera, miren cómo está eso. Y no creo que yo tuve de ayer mismo cómo decir, vayan limpiando que voy para allá. Es la realidad. Ahora, aquí hay gente que se ha ensañado en contra del ayuntamiento y de, y del, y de Móvil Soluciones. Y quieren que uno le esté escuchando toda su basura porque eso es basura. Ahora, Móvil Solución y el Ayuntamiento tienen que resolver su discrepancia, porque es cierto. ¿Y en qué consiste en esa discrepancia? Es cierto, porque Móvil Solución era la que existía cuando Ale, y que ha dicho hasta Carolina, que ha criticado bastante, que qué pasaba antes y qué pasa hoy. Y ya yo entiendo que hay una situación y ya el alcalde, ayer mismo que lo llamé, me comunicó, que se estaban integrando los camiones y algunas moto, moto recogedoras Que han desaparecido. Que no son no. las que estaban cuando Ale y eran vale. las que Ale tenía uh -huh. para compensar lo que uh -huh. Móvil Soluciones no, uh -huh. no podía o no debía re recibir. Señores, Móvil Soluciones tiene una contrata y aquí nadie habla de los desechos clínicos, de los desechos químicos y de los desechos peligrosos que no lo contempla el contrato. Y Móvil Soluciones lo hace. Todo eso investigué. He investigado, como le dije ayer, del costo que se tiene por toneladas métricas. Aquí más o menos, yo no sé que me den el dato, porque antes yo tenía el dato preciso. Se recogían al mes unas 400 y pico de toneladas, Creo. Y aquí vierte todos los municipios y no le están dando lo que nosotros cuando fuimos regidores planificamos para que fuera sostenible el vertedero, que era que cada ayuntamiento que no tiene vertedero, si está solucionando su problema tirando la basura aquí para que se la guardemos aquí y la manejemos aquí, debe pagar el importe que se dio en aquella resolución o ordenanza. Por eso yo digo que esto es una responsabilidad de todo. Y he asumido la posición de investigar para poder tener calidad para criticar que también hay que decir las cosas como son. No es cierto que aquí se dejan 15 días o, o, o semanas, sí se atrasan. Y deberán resolver eso, que no haya atraso, que sea como antes. Si el, si el referente es aquel, porque yo no puedo ser injusto. Pasé por los parques, lo vi limpio, pero los parques que se usan por muchos ciudadanos, qué bueno que se use por nosotros mismos, para eso es. Los ciudadanos tenemos que tener un comportamiento dentro de ese parque y evitar ensuciarlo. Si estamos comiendo una paleta, si estamos comiendo un pastelito, si los niños están jugando, trate, Padre, de que la basurita que tira el niño porque no tiene todavía el grado de conciencia de protección de medio ambiente, usted la recoge y la tira al zafacón que hay ahí en los parques y eso va a garantizar que cada uno disfrutemos de una buena acción y que en el tiempo se pueda producir que una acción por ciudadano tengamos una ciudad limpia, un ayuntamiento responsable recogiendo la basura y un móvil soluciones cumpliendo con su deber. Yo creo que la crítica, vuelvo y repito, deben ser constructivas. No tratar de destruir, porque si fracasa la administración, fracasa la vida del pueblo de San Francisco de Macorís. Y vuelvo y repito, si quieren oírlo, lo que vivieron esa época, el ayuntamiento le costaba recoger la basura y mantener la ciudad limpia alrededor de 18 millones de pesos. Con la solución privada... Apenas paga 5.3 millones de pesos. Se ahorran más de 12. Entonces, entonces, lo que han pedido la revisión del contrato, yo creo que sí, que deben revisarlo. Pero es para ajustar los precios a la realidad, para que puedan eficientizar y de esa forma reducir el impacto de una mala calidad de la carretera para entrar al vertedero. Le costó a Amado una media hora. Y a los camiones le cuesta dos horas llegar hasta allá. Que no es tanta la distancia. Pareciera que va de aquí a Santo Domingo. Por lo malo del camino. Muchas gracias. Gracias a Francis Rodríguez. Y cierro por el tema ahí. Su comentario y ahora vamos a escuchar eh, los... Eh, tenemos usajes. una llamadita Amado. Ah, tenemos una llamada. Bueno. Vamos a ver. Antes de los mensajes de WhatsApp, vamos ah, a llamar. Llamó llamada. a alguien y hace referencia de que en el sector eh, Rabochivo, San Martín, sí. pasan eh, de manera normal, que cumplen por allá Oye, con la crisis. Eso es lo que deben de hacer. A donde esté la crisis, díganlo, pero no como que esto se está perdido entero. Oye, hay gente pero dice, quiero, hace que hace lo... 15 días sí, que no... no viene el camión. Eso no es verdad. 15 días no va el camión, mira, y hay la basura llamada. se come la gente. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días. Yo voy a seguir recalcando sobre el mismo tema. Estoy hablando del Campo Fernández, y yo me hace como sí. 12 días, 13 días, sí. y aquí la basura es lo que se está acumulando más. Y yo digo una cosa, si el ayuntamiento solamente lo que hace está para recoger basura, porque no hace otra cosa, y que nadie me diga a mí, que me digan qué otra cosa hacen los ayuntamientos, especialmente el de San Francisco. De organizar Banco los cementerios, doctor, eh, organizar si los no cementerios y demás. Si no está en eso tampoco. ¿Por qué no toman una licencia al ayuntamiento y lo cierran hasta que se pongan de acuerdo? Ay, Dios mío. Hasta que se pongan de acuerdo, porque lo único que hacen es recoger la basura y no la están recogiendo. Ah, má Mándenme un par de fotos sí, de la situación de para situación presentarla acá. Específica. Enviénoslo a la, a la tablet. Por favor, doctor. Eh, ¿Cómo no? Hay otra llamada. Hay otra llamada. Adelante, buenos días. Sí, buen día. Sí, ¿quién nos habla? Le habla Ivian, del presidente de la, de la Junta de Vención de San Martín. Ok. Y es para decirle que aquí en San Martín se coge la basura religiosamente, cómo va, como es. Lo que pasa es que hay algo, usted me tiene, que muchas veces quieren desacreditar a Sichón Eje de la Rosa y a Soluciones, porque muchas veces el camión de la basura pasa, entonces ellos después que pasa el camión de la basura... Ellos tiran y la basura para, que, de para decir que no se está recogiendo. Así hacen en muchas partes. Así que no digo que sea en todos los sectores, pero así yo sé que se va a me la gracias Bueno, a, a mí me, paz, dijeron, ¿no? que gracias, a mí me dijeron que San Martín y, y, y Rabuechivo, esa zona hasta allá, fue, re, hace lo correcto. Saca la basura solo el día que, le van a re, que está pautado para para mira, recoger me escriben, un WhatsApp, mandé una fotografía ahí al, al whatsapp me escriben que en el sector los toros eso es camino a Jaya en San Francisco de Macorís tienen 18 días que supuestamente no pasan no, ya esa ahí. parte le corresponde a PIN al distrito municipal de Jaya yo vi que eso yo que cruzo por ahí casi eh, frecuentemente los me toros, ha preocupado en los toros le corresponde a, a Jaya sí, sí, mira hay muchos whatsapp y en relación al tema le mandan algunas comunidades y, y fotos a Francia. sí claro Emanuel Avarado dice, Yerjan, es el líder. Bendiciones. Daniel de la Javiela, por favor, llámenos al 725-0505.